Please don't feel me. Hola amigos, feliz 2020 para todos. Eh, este año acaba de empezar y he decidido que sí, como ya he dicho, <ríe> creo que es el tercer video en el que digo esto, quiero retomarlo de YouTube. Pero ahora sí lo voy a hacer en serio porque ya tengo grabados algunos videos, incluso los voy a ir subiendo progresivamente porque eh, he decidido que una de las metas de este año, uno de los propósitos de este año, para mí van a ser eh, realizar 12 retos de 30 días cada uno ¿por qué? porque siento que necesito mejorar como persona y estos retos eh, aparentemente ayudan a que eso sea realidad entonces, como les digo, eh, me he propuesto hacer esto y lo voy a estar compartiendo por aquí y por mi blog Así que espero que lo vean Y que les guste Y bueno ya nada o sea, La verdad es que no quería Hacer un video de introductivo Porque siento que no, que no he estado cumpliendo Lo que he estado diciendo Entonces He estado como que Mejor no, mejor le dejas ahí Pero yo ahorita que lo estoy haciendo Me alegro porque de todas formas eh, Esto marca un comienzo nuevo Un nuevo inicio para mí Para todo lo que quiero lograr el año pasado fue un poco especial un poco fuerte eh, así que espero este año retomarlo todo y sí, retomar las riendas de mi vida y hacerlo de la mejor manera y mejorar como persona sobre todo así que voy a ir compartiendo esto que les digo voy a seguir haciendo los covers voy a seguir haciendo los los speed paintings y voy a hacer algunas cosas más sí, eh, porque de todas formas de hacer esto es como me gusta bastante siento que me consiento al hacer estas cosas, así que como dije antes sí lo quiero retomar y quiero que mi más recargada que nunca y, y que este año sea excelente para tanto para mí como para todos ustedes y que crezcamos, que también es uno de los propósitos de este de este año y bueno, no sé qué más decirles al respecto aquí está otro video introductivo el otro video en el que hablo de cómo quiero volver a YouTube, pero ahora sí lo voy a hacer entonces, espero que nos veamos acá, van a verme sufrir mucho durante los próximos meses porque hay unos retos un poco complicados, un poco dolorosos y bueno, como les digo, espero que les guste. Ya está todo planificado para que no haya ningún error, para no omitir nada. y Bueno, bienvenidos nuevamente a esta cosa. Espero que se queden y quieran nuevas personas. Nos vemos, feliz año.